Continuemos con la mesa dos, llamada Seguridad y Soberanía ante la Sociedad Global. Los ponentes son el doctor Daniel Murillo Licea, la doctora Elsa Guzmán Gómez y el doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez. Modera, el doctor Luis Miguel Moraita Mendoza, a quien cedo la palabra. Muy buenos días. Agradecemos la, la, la presencia de ustedes a esta mesa, eh, como ya se dijo, seguridad y soberanía ante la sociedad global. Eh, las presentaciones van a ser según vienen en el, en el programa. Y bueno, empezaremos con el doctor Daniel Murillo Licea, del CIESAS de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias Miguel, así se escucha. este Yo quiero tomar unos minutitos antes de, de empezar mi presentación. Eh, primero para agradecerles que estén aquí eh, segundo para decirles que eh, yo voy a hablar un poco sobre seguridad hídrica no, en términos de agua y lo primero que voy a hacer es quitar esta botella de aquí porque esto es inseguridad hídrica y mental entonces no soporto las botellas de agua y no sé por qué en este tipo de eventos todavía se dan botellas de agua. Y además, no puedo tomar café, a mí me encanta el café, no puedo tomar café por el tipo de vasos que, que ponen para tomar el café. De papel? Son de papel. Con razón estás tomando tu café muy a gusto, muy bien. Bueno. Perfecto. Este, eh, yo quiero agradecer a, a Brígida y Angélica la presentación que hicieron, porque muchas de las cosas que yo eh, tenía en, en esta ponencia, eh, las explicaba de una forma no, no, no quiero decir que tal cual lo escribieron Brígida y, y Angélica pero sí ayudan un poco a avanzar en, en la explicación de lo que, a lo que yo me voy a referir el riesgo yo quería hacer dos eh, precisiones que como les dije antes de comenzar el primer riesgo que yo tomé cuando vine a este a este auditorio fue hacerme los pantalones porque no había baños abiertos entonces estuve buscando un baño porque yo venía de haber tomado mis tazas de café como costumbre en la mañana y no hay baños abiertos ¿no? entonces tuve que salirme hasta la cafetería y encontré este, por fortuna un baño abierto primer riesgo segundo asunto eh, desde la literatura eh, muchos autores se han referido al riesgo, pero no con ese nombre. En algunas ocasiones se les ha llamado el azar. Y creo que eh, eh, la teoría del azar y no me estoy refiriendo a los juegos debería ser algo interesante tomar en cuenta en, cuando hablamos sobre el riesgo. Edgar Allan Poe tiene, por ejemplo, un cuento. Eh, que no es muy, muy famoso, se llama El ángel de lo singular o el ángel de lo estrambótico, según la edición que ustedes, que ustedes eh, tengan en sus, en sus casas. Y ahí habla de los riesgos que, que, que, que tiene un autor, este, o sea, el, el autor-personaje, no durante un día de su vida. ¿no? Es, un, es un cuento interesante, yo les recomiendo que lo lean, porque todo empieza cuando él se empieza a, a, a comer uvas y empieza a aventar los huesecitos de las uvas a todos lados en su estudio ahí empieza el asunto de, del azar no del riesgo para, para Edgar Poe. ¿no? el azar está eh, unido con procesos de vida eh, y yo creo que eh, no el riesgo pero sí el azar está eh, imbricado con lo que hacemos todos los días me estoy refiriendo a que por azares de la vida como dice la, como dice la canción este, podría haberme subido aquí y haberme roto el cuello si no piso bien los escalones ¿no? pero eso yo le llamaría azar y no le la llamaría eh, riesgo como azar sería también que en este momento empezara a temblar y pudiéramos salir ¿no? de este lugar eso sería azar Riesgo es precisamente lo que está pasando aquí en esta sala Ahí ven ustedes el de salida de emergencia El foquito rojo Que ahora significa riesgo En otras épocas significaba otra cosa Y la puerta abierta de par en par No sé si es para que podamos este, aquí respirar mejor Para que los que fumamos podamos fumar a gusto O para que podamos salir corriendo ¿no? Pero si nosotros tomamos una fotografía de eso Allí estamos hablando de riesgo o de una posibilidad de riesgo que nosotros mismos nos estamos creando en este momento. Bueno, por supuesto el riesgo tiene que ver con las decisiones, eso, eso lo menciono y se lo agradezco a Angélica Tornero, ¿no? eh, desde, desde lo que habla Niklas Luhmann, y eh, quiero tomar algo que se me quedó en el tintero de una pregunta que iba a hacerle a más bien un comentario que iba a hacerle a, a Angélica cuando ella mencionaba en la mesa pasada lo de los expertos que no se ponen de acuerdo uno dice que la pastillita es buena y la, el otro es que no y eh, quería unirlo junto con la teoría de eh, sistemas eh, complejos eh, directamente con Gregory Bateson porque Bateson a este tipo de decisiones en las que parece ser que estamos tomando una decisión contradictoria y la menor decisión o la menos eh, adecuada decisión que podamos tomar lo llama como doble vínculo y el doble vínculo es un paso hacia la neurosis y hacia la esquizofrenia ¿no? en, en términos de, de Bateson es decir entonces que desde mi punto de vista en la sociedad del riesgo este, del riesgo creado, como el que tenemos aquí. Eh, no, no, no contigo, ¿eh? Es allá en la puerta. Este, sí, no, no, no, no, no. Este, estamos entrando en la neurosis y ese es, ese es algo, un paso importantísimo de nuestra sociedad, sociedad eh, actual. ¿no? Bueno, y ahora sí ya me dejo de cosas y empiezo directamente con el tema del agua. Eh, ya le pedía a Miguel que por favor me avisara cuando se cumple mi tiempo porque si no yo puedo aquí estar le decía yo a Miguel hasta las seis de la tarde y a nadie le va a gustar ¿no? bueno eh, hay un eh, en los últimos años eh, no solamente en México sino en diferentes partes del mundo se habla de que eh, hay una crisis ambiental en específico una crisis del agua y se menciona que es una crisis de gobernanza ¿No? la gobernanza del agua se eh, funda en un modelo neoliberal con sus reglas y desde allí se difunden a través de mecanismos, varios mecanismos, uno de ellos la seguridad hídrica ¿no? o la inseguridad hídrica como se le quiera llamar. En estos tiempos la globalización de ciertas políticas no siempre se reconoce pero lo cierto es que se encuentran clavadas las políticas en el inconsciente colectivo a fuerza de mensajes directos y subliminales, como la sociedad del riesgo. Orientaciones económicas y políticas regionales en las que subyacen, sin mencionarlo, las políticas globales. Una de ellas es la incertidumbre o la inseguridad. El filósofo polaco Sigmund Bauman ha escrito muchísimo sobre ello, entre otros temas de los tiempos posmodernos él ha bautizado como tiempos líquidos y que tiene mucho que ver con lo que ya mencionaba Brígida hace un momento sobre la velocidad en donde lo importante es la rapidez y la aceleración, el fugaz momento detrás de esta vida acelerada, la que vivimos todos los días en donde los temas del momento por ejemplo son sólo eso, temas del momento y casi todos los días tenemos temas del momento se encuentra por ejemplo, ayer era José José ¿no? se encuentra uno de los rejuegos del poder transnacional, la creación de inseguridad. Para Bauman, como para otro filósofo, Crozier, la sustancia del poder es la incertidumbre. No hablo solo de la inseguridad ante la delincuencia o como lo marcaron los estadounidenses, como eh, concepto de moda, el terrorismo. No hablo solo de la inseguridad por efectos naturales externos, perdón, extremos, o por el tema del momento, por excelencia, el cambio climático. No hablo de inseguridad solo por desigualdad social de derechos y oportunidades, no hablo solo de inseguridad en términos de las crisis financieras que han afectado a varios países, no hablo solo de inseguridad por la escasez del agua, hablo de la inseguridad, sobre todo, como un efecto ideológico plasmado a través de múltiples mensajes en la vida cotidiana, política, económica. Hablo de inseguridad como una forma de dominación en un sistema global que se encuentra en decadencia. Como lo sugiere Bourdieu, un modo de dominación que se funda en la institución de la inseguridad, la dominación por la precariedad de la existencia. Esta, eh, perdón, esta inseguridad lleva a la aprensión, uno de los rasgos aspectuales o variantes del miedo, según otros autores, Greimas y Fontanil, primero se da la aprehensión a través de la anterioridad, es decir, el anuncio de que algo va a suceder. La incoactividad en el pavor, si empieza a temblar, algo nos va a suceder. Y la duratividad en el terror. Estos, estos tres pasos son importantes porque en la sociedad de, del riesgo, lo que yo digo es la incertidumbre, se hace presente, pero va escalando de niveles. Entonces, primero aparece la aprensión ¿no? Es decir, el momento en el que decimos, si paso por esta calle, si voy a tal colonia, me van a, a, a, a robar. La segunda es la incoactividad, es decir, el pavor. Ya es otro, otro nivel en las, en, las, eh, en las emociones y al final es el terror. Recordemos que el terror se instaló, por ejemplo... Eh, en, las, eh, en los, en los eh, modelos eh, militares en América Latina en muchas ocasiones. ¿no? Ese, es, ese es el nivel de terror. Empieza muy abajo, empieza medio frío y se va calentando. ¿no? Bueno. Esta institucionalidad de la, inseguridad, de la inseguridad ha logrado avances inauditos. Un efecto que se ha colado en el lenguaje es la incorporación de la norma bélica en muchas opiniones, discursos y hasta en el habla cotidiana. No se menciona la atención a la pobreza, sino el ataque a la pobreza. O sea, ahora hay que eliminar a los pobres, vamos a formarlos y los vamos a, a, este, a eliminar, ¿no? Como si fuera un efecto primordial y no una consecuencia. Se menciona la seguridad hídrica como una forma de asegurar el mínimo vital de líquido para cubrir una serie de necesidades de diversos usuarios. Se habla de los embates de los ciclones tropicales, el que acaba de pasar terrible no, este, Narda, eh, eh, que por cierto Salvador Elizondo fue el que le dio el nombre a este huracán, por su novela. Bueno, eh, Los ciclones tropicales, de los riesgos derivados del cambio climático, de acciones estratégicas para salvaguardar el recurso hídrico, estoy citando, y otros tantos ejemplos. Bauman lo menciona, cito a Bauman, en definitiva se ha demostrado más allá de cualquier duda razonable que el empeño por centrar la atención en la criminalidad y en los peligros que amenazan la seguridad física de los individuos y de sus propiedades está íntimamente relacionado con la sensación de precariedad, otra vez, y sigue muy de cerca el ritmo de la liberación económica y de la consiguiente sustitución de la solidaridad social por la responsabilidad individual, elementos que ya se mencionaron en la mesa anterior también. Indudablemente, este modelo de precariedad e inseguridad alcanza todos los niveles de la vida política y se ha incrustado severamente a través del concepto de seguridad hídrica. Este concepto abona a la, a la inseguridad y a la incertidumbre más que permitir efectos deseables de una mejor gestión del agua. La estrategia ha sido posicionarlo en la opinión pública a través de la voz de los iluminados para hacer permanecer aún más precaria la condición del agua en la actualidad. Aún en el modelo de la gobernanza del agua se menciona y se repite hasta la saciedad que la crisis actual del agua es una crisis de gobernanza y la crisis es ya un signo de precariedad. En el sexto Foro Mundial del Agua celebrado en Marsella en 2012, las Naciones Unidas presentaron el cuarto informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los temas de ese informe? La eh, incertidumbre y el riesgo. En su contenido se mencionan diferentes fuentes y tipos de incertidumbre, desde la consabida falta de datos o errores sistemáticos en la adquisición de los datos hídricos, así como la conducta humana, la conducta del mercado o las innovaciones técnicas. En páginas posteriores del informe se menciona como una de las formas de reducir el riesgo es la compra de seguros contra siniestros. Esto, lo, si ven el informe, en la página 242 a la 248 aparece. Y es algo que me llama mucho la atención porque en una reunión en el Instituto Nacional de Ecología y ahora Cambio Climático, hace ya algunos años, Zagar, fueron representantes de Zagarpa que hablaban cómo tomar medidas en contra del cambio climático. Y lo que recomendaba Zagarpa en aquel entonces, si no mal recuerdo, era 2012, 2013, era la compra de seguros. Dice, diablos ¿qué pasa aquí, no? Bueno... Eh, Instaurado completamente en el sistema neoliberal del cual forma parte, el informe de Marras todavía abunda sobre la reducción de la huella hídrica, pero parece hacerlo pasando la responsabilidad a los individuos, no a lo comunitario, ni a los gobiernos, ni a las empresas, haciendo que las buenas intenciones al plantear soluciones se maticen desde una óptica en la que se trata de tapar los baches del sistema, en lugar de construir nuevas carreteras por completo. Impulsando, eso me recuerda mucho a la política este, municipal en Cuernavaca, por cierto ¿no? Bueno, eh, Impulsando esta visión de seguridad hídrica o aprovechando la puesta en marcha del concepto Varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América Aprovechan la oportunidad para lanzar su informe sobre la seguridad global de los recursos hídricos Es un informe que ustedes lo pueden encontrar, es fechado también en 2012 no haré mayor referencia al consabido discurso norteamericano sobre la creación de enemigos, basado en una necesidad histórica, como bien ha apuntado eh, repetidamente Boris, Morris Berman, no, por ejemplo. Eh, Morris Berman decía, cito a Morris Berman, cuando Mikhail Gorbachev declaró que había terminado la Guerra Fría, no sabíamos dónde situarnos, está hablando él como estadounidense. George Bush, padre, estaba completamente confundido y trató de llenar el vacío hallando otra guerra. Primero fue la llamada guerra contra las drogas. ¿Alguien le recuerda esto o algo? Que costó 200 mil millones de dólares y no condujo a nada. Después vino un remedio temporal, la guerra del Golfo de 1991. Y así. Bueno, eh, La fórmula del terrorismo que ha desarrollado Estados Unidos, también perfilada en dicho informe... Eh, eh, también aparece en ese, en ese informe el informe define la supremacía de los Estados Unidos de, de Norteamérica y define las oportunidades para ese país derivadas del, context, del contexto de inseguridad hídrica menciona que debido al reconocimiento que tiene Estados Unidos de Norteamérica en el mundo para el manejo de los recursos hídricos puede guiar a las naciones para desarrollar e implementar políticas de manejo del agua y asegurar el otorgamiento de asistencia financiera. Puede diseminar tecnologías sobre percepción remota y otras herramientas de modelación hidrológica. Puede desarrollar arreglos legales e institucionales en aguas compartidas, incluyendo la actualización de convenios sobre manejos de agua. Inmediatamente se nos viene a la mente el acuerdo de aguas compartidas entre México y los Estados Unidos, ¿no? Y uno de los más siniestros puntos anotados en este informe es que Estados Unidos, de Norteamérica, puede exportar alimentos a regiones donde hay escasez basándose en el libre mercado. Y aquí inmediatamente pensamos en la propagación de semillas y alimentos derivados de transgénicos y sus consecuencias. Y sin olvidar, claro está, la pérdida total de la menguada soberanía alimentaria de los países como México está viciando un poco el sonido. Bueno, en términos generales, el informe pasa revista a las futuras formas de dominación, presentándose bajo la solución al, por, al problema de la inseguridad hídrica, en lo referente a transferencia de tecnología, control de los mercados de bienes agrícolas, imposición de leyes y acuerdos sobre aguas compartidas, tener injerencia en las tensiones sociales y otorgar créditos financieros. Le hace entre líneas una nueva y más fuerte dependencia económica a los países en desventaja que buscan incrementar la seguridad hídrica. Miguel me dice que tengo cinco minutos, voy a tratar de, de llegar a un cierre. Pero este informe tiene, antecedente, tiene un antecedente que perfila las dimensiones de la Estrategia Global de Seguridad Hídrica. Se trata esta vez de un informe de inteligencia canadiense, escrito en 1994. En este informe se menciona, por ejemplo... Cito, los datos de seguimiento de radares por satélite producirían evidencia sobre el cambio, cambio topográfico, las tasas y los patrones de erosión, la vegetación, la deforestación, la desertificación, el cambio de la línea de costa, los niveles de lluvia, la cubierta de nieve y el agotamiento de los recursos en las zonas del mundo sujetas a control, y subrayo la palabra, control periódico. Y hasta el final del informe se menciona, el orden mundial y la seguridad no son estados naturales, sino que surgen de la política y de la acción política. El orden mundial y la seguridad apuntan a acrecentar una sociedad de riesgo, con mensajes reiterativos y polifónicos. Sin embargo, siempre queda el recurso de la simulación. Los estados debilitados tienen que hacer creer a la sociedad que algo están haciendo en pro de la seguridad. En su definida sociedad del riesgo, Beck habla de los aspectos cosméticos que toman los estados con el fin de simular que algo hacen en la vana búsqueda de seguridad Beck lo menciona, cito a Beck la tesis fundamental que está detrás de ello es muy sencilla todo lo que amenaza la vida en esta tierra amenaza también a los intereses de propiedad y comercialización de quienes viven de que la vida y los medios de vida se conviertan en mercancía de esta manera surge una auténtica contradicción que se agudiza sistemáticamente entre los intereses de ganancia y de propiedad que impulsan el proceso de industrialización y sus numerosas consecuencias amenazadoras. En esta posición podemos interpretar el informe de inteligencia de Estados Unidos, mencionado en los párrafos anteriores, como una reforma cosmética en la sociedad de riesgo desde la búsqueda de una seguridad hídrica, pero no podemos ser ingenuos como para no dejar de ver la dimensión en la que se funda la intención que hay que entresacar en las líneas del, multici del multicitado informe. Los riesgos de la modernización son discurso a la realidad, eh, son, perdón, son, ya me estoy equivocando aquí, son un big business, son las necesidades insaciables que buscan los economistas, otra vez en palabras de Peck, son oportunidades de mercado y no puede quedar más claro y a la luz que nos presta el mismo autor Beck, de que ahí precisamente y estoy citando a Beck con el despliegue de la sociedad del riesgo se desplieguen los contrastes entre quienes están afectados por los riesgos y quienes se benefician de ellos quiénes son los beneficiarios de esta precariedad de esta búsqueda falaz de seguridad hídrica, esa es la pregunta que deberíamos hacernos porque mientras todos hablamos sobre la precariedad existencial y en la búsqueda de soluciones, hay mecanismos geopolíticos en boga que pretenden mantener la rueda del sistema como si nada sucediera. ¿no? En México, por ejemplo, en la víspera de llevarse a cabo el cuarto foro mundial del agua, estoy hablando ya de 2006, ¿no? un par de años después, eh, perdón, en, esa, en ese foro, Vicente Fox habla de que, el ahora pirado Vicente Fox habla de que la preservación del agua era un asunto de seguridad nacional Calderón eh, dijo que la insuficiencia del agua era un asunto de seguridad nacional esto ya en marzo del 2008 desde 2006 al menos en México escuchamos este asunto eh, la, el agua como, como seguridad nacional y eh, pero esto responde a un mecanismo de geopolítica que ha permeado, al menos en pro del fortalecimiento de esta precariedad, precisamente sobre ello eh, abundo yo en una propuesta que tiene que ver con no esta seguridad o inseguridad hídrica que lleva a la indefensión y a la falta de movimiento sino a todo lo contrario, que luego se los platico en la próxima ocasión, algo que se llama soberanía, soberanía hídrica y que toma en cuenta las decisiones informadas y sobre todo la actuación de las personas en una cotidianidad y en un proceso de solidaridad y cooperación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Murillo que se ciñó sin necesidad de mandar más tarjetas, fue exacto en su, en, en su tiempo muchas, es muchas que gracias. te vi la intención sí, <risa> <de> la <manera risa> bien, bien. Eh, a continuación vamos a tener la exposición de la doctora Elsa Guzmán Gómez de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM eh. Eh, Sí, aquí, creo que creo que aquí para una, para poder seguir eh, digamos, el orden de, de la exposición que preparé, y por otro, para que no so vean solo la sombra de los chinos. <risa> entonces, bueno, eh, yo voy a hablar un poco sobre los escenarios de, de riesgo del maíz nativo en México. Eh, la, la pregunta primero sería, ¿por qué, por qué el maíz? no este, Entonces, bueno, sí, pasamos a la siguiente. Me parece que, que más allá de, del de la historia, del argumento importante, por supuesto, de la diversidad de maíces nativos, de la importancia que tiene en la, en la construcción de la cultura nacional. Eh, bueno, existen muchos otros elementos que van, digamos, más allá. ¿no? Eh, mi interés es, es precisamente cómo el papel que puede jugar o que debería jugar la producción del maíz nativo en la perspectiva de la soberanía alimentaria nacional. ¿No? Entonces no solo es una cuestión de que, pues sí, son realmente son bonitos la historia de adaptación de la di gran diversidad de los 60 de las 60 variedades de maíz nativo en México es muy larga y nos habla de procesos de coevolución de el, la, mencionarla como planta cultural y demás, pero me parece que, que va mucho más allá, no, entendiendo como soberanía alimentaria nacional. La, eh, no solo la capacidad de producir el alimento básico, eh, que una política de soberanía alimentaria no solo sería en el maíz, pero bueno, voy a hablar básicamente del maíz, sino de los alimentos principales de producción este, en las condiciones nacionales y que también daría, por supuesto, como la idea general de soberanía, la capacidad de decisión política sobre el devenir político de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece que ahí está la, la importancia. Eh, digamos que sostengo que este, el, la manera en que se produce el maíz, o sea, el, el peso que tiene la producción del maíz eh, nativo dentro de un concepto más amplio, que no solo es maíz nativo, que es maíz campesino, que... Eh, bueno, le, le he llamado así, de alguna manera sostiene, articula la vida rural de, de un grupo importante de nuestro país, ¿no? Entonces también está la vida, digamos, en, del sostenimiento y la reproducción de ese modo de vida, este, que tiene, por supuesto, una, una gran carga de saberes que es, está sosteniendo eh, bienes comunes, digamos, y me parece que tiene usos y potencial a nivel local, regional y nacional, ¿no? y en, en esta visión de la soberanía. Este, el, maíz, el maíz nativo se produce, digamos, en el 80%, el maíz campesino, en condiciones campesinas, en el 80% de las tierras de producción de maíz, produce el 60% del, de la producción nacional, eh, el cual la mitad de ellas, el 30%, tiene una visión hacia el autoconsumo, eh, lo cual se ha dado precisamente por la restricción de, este, de la producción de maíz, de maíz campesino y específicamente nativo hacia el autoconsumo y ha, ha, se ha sacado, digamos, del, del mercado nacional. Bueno, que un poco iría sobre eso. Entonces, eh, por supuesto que los eh, bueno, son un poco, o sea, la importancia de los escenarios que vemos en todo en todo el país, que me parece que tiene una, un peso importante en esta en argumentación, esta ¿no? Y entonces, eh, encontramos que este, esta producción, este tipo de producción, se enfrenta a escenarios que configuran, este, configuran un riesgo, un riesgo que está, digamos, de qué está hecho el riesgo, de qué está hecho, bueno, pues, de una situación de vulnerabilidad, este, que se ha construido a lo largo de la historia del país, o sea, es decir, de una diferenciación social. Encontramos condiciones de pobreza este, y, de, y de marginación en zonas rurales, donde se producen estos, donde se reproducen estos maíces nativos. Este, si le, bueno, este, bueno. Entonces eh, digamos que ha llevado estas condiciones de diferenciación social a condiciones realmente digamos que ponen en peligro por un lado esta cuestión de la degradación de las condiciones de las condiciones productivas de la de, de degradación de la tierra se considera que hay como 3.5 millones de hectáreas eh, en baja productividad. Este, y un porcentaje de ellas importante en muy baja productividad, ¿no? O sea, está produciendo mucho menos de lo que se puede precisamente por las condiciones de precariedad en las cuales se, se cultiva, ¿no? Entonces, ha habido todo un impulso de una agricultura industrial de, a, en el marco de la modernización que ha puesto en jaque, digamos, los sistemas productivos eh, este, como el sistema MILPAD, y entonces se ha impulsado el monocultivo y la producción de maíz híbrido a través de distintos mecanismos, no solo en el impulso en la, en la producción, sino también en la comercialización que vamos a ver. Y entonces esto ha ido llevando a una pérdida de variedades nativas o la disminución y la contracción hacia las eh, los usos de consumo de consumo local. no O sea, todavía existen, no afortunadamente todavía hay maneras, digamos, de contrarrestar, pero sí hay grandes elementos de peligro. ¿Cuáles son esos riesgos en las condiciones actuales? Este, Bueno, me parece que, el, digamos, el sustento precisamente de ese riesgo es la vinculación con esas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? que pone en juego este, este concepto que se ha hablado eh, anteriormente, que ha generado una una una polarización en la estructura productiva de manera importante que ha sido sostenida por políticas agrícolas de mayor impulso a ciertos grupos. Tenemos eh, un, la mayor parte de la producción, este, el 80% de la producción se produce en cinco estados, no, no, no es 80, perdón, ahorita se me fue la cifra, pero en, en cinco estados de la República y en ciertas regiones de estos estados, es decir, Sinaloa, Jalisco, Michoacán. Este... Y, y los otros estados, ¿por qué? Pues porque producen en condiciones, digamos, de, este, de, de precariedad, de este, degradación de los suelos y con mínimos uh, impulsos productivos a lo largo de la historia. O sea, hay también un elemento, digamos, de política pública que ha puesto este, en riesgo este sistema de producción. Eh, bueno... Entonces, eh, digamos que a mí me parece actualmente que esta condición, digamos, eh, de, de, este, de pobreza, de polarización construida a lo largo de la historia, también hay otro elemento que se pone en juego, que es precisamente en donde no solo es un riesgo construido socialmente, sino es un riesgo construido en el marco de la globalización de un paradigma de despojo de que lleva hacia... Este, hacia la desposesión y la subordinación de los recursos eh, para el beneficio precisamente de ciertos grupos que en este caso del, del maíz y de muchos otros procesos económicos por supuesto son las transnacionales ¿no? entonces encontramos la presencia de las transnacionales a todo lo largo de la cadena de, de maíz ¿no? y como datos nada más como para ilustrar a nivel mundial el 55% de la semilla que se comercializa está en manos de Monsanto, Bayer, Singenta, Dupont y este y, y, y Payot. ¿no? Eh, también, por supuesto que también esta predominancia este, de, de estas empresas en el mercado de, de semillas está sostenido por toda una serie de legislaciones a nivel mundial que se van implementando a nivel, a nivel nacional que son las llamadas leyes, leyes Monsanto. En términos de los siguientes procesos productivos, en, de en las etapas productivas, por ejemplo, en la producción, el 58% de los fertilizantes que se utilizan en México son, este, son importados. En, en cuanto a los agroquímicos, también hay un, un control digamos de, eh, precisamente por agroquímicos producidos por Bayer, Syngenta, Monsanto, ¿no? Entonces aquí encontramos cómo la producción de semilla está funcionalizando y articulando todas los otros este, las otras etapas del proceso productivo. En cuanto a la comercialización es un nodo también, este Bastante importante, la empresa Cargill controla el 75% de la producción nacional, o sea, la, la compra y la distribución a través de un sistema de, este, de almacenes y molinos completamente jerarquizados, podemos decir que de 442 almacenes que existen en el país, eh, el 16% tienen un control de la mayor parte de la producción, que funcionan precisamente a través de, de Cartier, ¿no? Este, eh, Bueno, eh, el otro punto que me parece también como, eh, que, que de manera particular en México está poniendo en riesgo al, a este, al maíz nativo, es la presencia de gruma y la estrategia de gruma. ¿No? entonces vemos desde la semilla y este otro que también está funcionalizando el proceso productivo a través de la comercialización de la tortilla ¿No? el, el 87% del, del consumo del maíz se da a través de la tortilla eh, en México y lo que ha venido pasando es que esta empresa ha crecido de una manera tan espectacular que controla hoy el 20% de la, semilla, de la producción nacional eh, ha logrado tener una estrategia diversificada en donde este, crea, crea su propia demanda ¿no? todos hemos visto las, las, las cadenas de es, tortillerías más seca entonces que se surten precisamente de harina que es como el producto industrializado este, bastión digamos de la introducción del control de la, de la comercialización de, de tortilla este, a través de, de, la, de la tortilla, de la harina, este, está controlando, bueno, tiene el 70% del, del mercado de la, de la de harina, de maíz, ¿no? los otras son este, Mincha y otras empresas pequeñas, eh, y controla el 32% de la materia prima de las tortillerías, ¿no? Una sola empresa. Entonces, este, digamos que ha ido también expandiéndose a través de las tortillerías. Si alguien quiere poner una tortillería, pues le va a tener que ir a comprar la, la maquinaria a, a Gruma, ¿no? Este tiene un mercado mundial, también una expansión en el mercado mundial, con diversificación de productos, digamos, como para garantizar y amortiguar lo que suceda aquí. Está partiendo de un elemento que es así como pase, lo que pase va a seguir teniendo mercado, o sea, nos venda las tortillas que nos venda, vamos a seguir comprando tortillas, ¿no? Entonces, si acapara el mercado, pues vamos a comprar las tortillas de maceca. No importa el precio, el precio de la harina puede subir, los productores, el, eso no implica que, el, que va a pagar más alto el grano, ¿no? Es, eh, y se, se seguirá comprando tortilla, ¿no? sube la tortilla, la seguimos comprando, ¿no? Entonces, tiene completamente el, el control también del precio y del y del producto mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en, en el, para los maíces nativos? Bueno, pues todo este maíz controlado a través de las grandes empresas, estamos hablando primordialmente de maíz híbrido, ¿no? porque es el más fácil de industrializar, este, todos dicen que hace una masa más homogénea y demás, tiene la cutícula menos gruesa y demás, ¿no? Entonces, los maíces nativos que tienen una gran diversidad de proporciones, de almidones, de grosores de las cutículas y demás, este, pues se dificulta más, digamos que la masa no es tan homogénea, ¿no? Porque la selección del, del maíz nativo se dio para otro tipo de proceso, para un proceso de elaboración de tortillas a nivel manual, a nivel casero. ¿no? Esa fue como toda esa selección que se dio a lo largo de muchos años. Este, no se creó la, el maíz nativo para hacer tortillas este, refrigeradas y, ¿no? y que no importa la calidad, sino la calidad es un elemento fundamental en la elaboración de las tortillas y de todos los productos de maíz y en el sostenimiento del maíz nativo, por eso la gran diversidad, ¿no? Entonces, este, el hecho de que no se, se vaya restringiendo y ya ni siquiera en los... En los, en los, en los en las mismas localidades rurales se acepta el maíz nativo para las tortillerías, sino que es más fácil que lleguen a través de la línea de, este, de almacenes, molinos y demás controlados en gran manera por cargil y por maseca en su última etapa, este, para las tortillerías les facilita, digamos, el proceso. Y para las, las tortillerías que no son de maseca, que son individuales, también representa un gran digamos este, como una competencia muy fuerte todas las cadenas de, este, de, de grupo ¿no? este, trabajan a una al 30% de su, de su potencial productivo porque los otros tienen ganados el mercado de la tortilla porque han copado en cada esquina de estos mercados hay regiones en donde difícilmente uno encuentra una tortillería que no sea de gruma en lugares en donde se siembra maíz nativo por ejemplo en Chiapas este, encontramos regiones en donde solo hay tortillerías, precisamente esa es, es, es la de Comitán, encontramos solo tortillerías de gruma y el maíz nativo que se está produciendo en Los Altos y en otras regiones se vende a Guatemala, ¿no? Se entran guatemaltecos porque hay un, una gran crisis productiva allá y entonces eh, compran el maíz nativo que se está produciendo en Chiapas. Y bueno, cada lugar tiene su... ...propia historia, digamos, de canalización o de restricción del maíz nativo. ¿no? Entonces, es ahí donde me queda claro que son como los procesos globales... ...los que van restringiendo, limitando y poniendo en riesgo el, este, el maíz el maíz nativo. ¿Tengo tiempo? Bueno, entonces, el otro... El, eh, bueno, hay todo un control. Bueno, para, para cambiar de escenario, no menos terrible está precisamente el de los siniestros climáticos, ¿no? Que es otro elemento que también ha puesto en riesgo, a que si le pasas, ¿no? Entonces, digamos, yo estoy de acuerdo que hay una discusión importante sobre el cambio climático, ¿no? Y que tienen que tomarse medidas sobre el cambio climático. En términos de México encontramos que, a pesar de que hay protocolos basados en los protocolos internacionales de remediación y demás, no hay protocolos realmente para sostener las consecuencias del cambio climático. A mí me parece que la discusión a este nivel no es si hay o no cambio climático o qué deben hacer, que claro que deben hacer algo los países, sino también está quienes tienen la capacidad, digamos, de resistir los siniestros o de o de responder a eso, a los siniestros por causas este, eh, climáticas. ¿no? Entonces ya a partir de hace unos años, no muchos, no podemos encontrar, eh, las cifras que yo encontré son de, a partir de 2010, el registro de los lugares en donde, de los estados, a nivel estatal, en donde se llevan a cabo los este, siniestros, ¿no? que ya se empiezan a registrar por sequías, por heladas, por inundaciones, por exceso de humedad, por ondas cálidas y demás, ¿no? Entonces, que finalmente abarca... Todos los, todos los estados del país y en su mayoría los del, los del sur centros si le pasas a la otra entonces, ¿qué es, la, ¿qué es lo que pasa? que encontramos en estas zonas a la mayor parte de los pequeños productores que tienen grandes dificultades para recuperarse ante una sequía ante una inundación o demás, ¿no? entonces, eh, digamos, este es nada más como un, un ejemplo un, un índice de vulnerabilidad que que creo que crearon estos autores a través como de 60 variables, este variables sociales, variables de, de todo tipo, ¿no? Y entonces consideran que este bueno, las de muy alta vulnerabilidad están los de este, los rojos, los anaranjados y los verdes de menos menos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, si encontramos una mayor vulnerabilidad en el sur de los pequeños productores, en donde hay la mayor parte de, los maíz, de las variedades de maíz, de maíz nativo y las mayores condiciones de, de rezago de manera muy general. Pero bueno, si le pasas al otro… Eh, bueno, este es eh, una prospección hacia el año dos, 2050 y 2099, digamos, basado en esa, bueno, es otro estudio, pero podemos pensar precisamente las condiciones de vulnerabilidad existentes, entonces los impactos de los cambios por el cambio climático, de temperatura y precipitación sobre la producción de maíz, ¿no? Y este, entonces los rojos son pérdidas totales. Los, y de ahí se va a anaranjados, amarillos y verdes. ¿no? Entonces vemos también cómo a lo largo de los años las, la prospección de pérdidas totales por condiciones climáticas se acentúa. Por supuesto que, si, le pasan, bueno, hay una, o sea, si bien no hay políticas claras, no ha habido políticas claras, no ha habido acciones claras, pues existen toda una serie de mecanismos locales, digamos, porque ciertamente ni los procesos así como más terribles son totales, también hay procesos de resistencia que yo creo que esas resistencias por ejemplo, frente a los procesos globales eh, ante el maíz nativo se van construyendo a distintas escalas y uno son las cotidianidades ¿no? entonces en, a través de la cotidianidad productiva hay múltiples este, proces, estrategias y tendencias conocimiento del clima cambio de Cambio de, de formas de probar, de fechas de siembra, este, intensificar como las, todas las prácticas de protección de cultivos que ya se conocen y demás. Y algunas prácticas agroecológicas que desde que algunas organizaciones están llevando para recuperar las cosechas llevadas a cabo. Sin embargo, son a cargo de los propios productores, a costa de los propios productores, son bastante costosas. ¿no? O sea, el riesgo lo viven y lo solucionan ellos, ¿no? y entonces bueno, si le pasas, bueno, ya con esto con esto terminaría, me parece que esto debe visibilizar eh, si, por supuesto no solo viendo la cuestión de este social de la sobrevivencia de los de los pueblos maiceros del maíz nativo porque es parte de nuestra cultura, sino para mí lo importante es la perspectiva política frente a la soberanía ...a la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces sí me parece que también debe ser una solución como desde el reconocimiento de las prácticas campesinas, este, la reorganización de los mercados, el poner en balance la, el papel de las, de, las, de, los, de las transnacionales y dar impulso a los procesos campesinos, a los mercados nacionales, este, y bueno, donde una, una intervención estatal es, es fundamental... Este en donde bueno actualmente vemos algunas prácticas, pero me parece que hay como una construcción eh, histórica, económica, política del riesgo de largo aliento, ¿no? Que hay que, hay que visibilizar. ¿no? Sí. Bien, llegamos a la tercera exposición del doctor Alex Ramón Castellanos Domínguez, del CICER de la UAM. Sí, por favor. Gracias, Miguel. Hola, pues buenos días todavía y gracias por su permanencia, ya casi tarde, cinco minutos y ya. <ríe> eh, bueno, pues justamente yo al escuchar la primer mesa y ahora los compañeros, estaba eh, reflexionando y sobre todo por esta distribución de las mesas también pensando, ándale Castellanos, ¿Y ¿cómo le vas a entrar a esta mesa? <ríe> Entonces, eh, haciendo la relectura justo de Ulrich Beck, eh, no solo en este libro de la Sociedad del Riesgo, sino también en este que se me hace muy interesante, que se llama ¿Qué es la globalización? Eh, da pues algunos pincelazos muy interesantes sobre dos casos que de pronto regresaron justo a la memoria y así empiezo, ¿no? un poco eh, con dos experiencias, porque creo que justo también los riesgos se habitan. ¿no? Entonces, este, esta experiencia que pasa por el cuerpo también tiene que ver precisamente no solo con la percepción, y al leer el trabajo de Beck, de pronto uno entiende esta diferencia que hace entre los efectos que tiene justamente este accidente en Chernóbil, desde la respuesta técnica, pero también desde los sujetos que son afectados, no es decir, hay dos visiones completamente distintas. En esa lógica está un poco la presentación de estos dos casos. La siguiente, por favor. Eh, bueno, algunas cosas que pone el autor, eh, que es la sociedad del riesgo, la primer pregunta, y hay varias cosas, ¿no? el final de los otros dice, son los riesgos de la era atómica, o sea, de pronto pareciera ser que borra esta visión en la que todos estamos viviendo esa percepción acerca de, del riesgo de la misma manera y entonces uno se rasca la cabeza al voltear a ver aquí las condiciones locales e históricas y eh, va a tener que ver con uno de los casos que les presento, y después dice, bueno, del signo de la miseria al signo del miedo, que ya lo hablaban justamente en la introducción, también el doctor Alfonso decía que ahora la relación en vez de ser solidaria está basada precisamente en esta condición de miedo, no es decir, es, es aquello que nos produce, digamos, en esta dicotomía que planteaba entre el miedo y la inseguridad y la seguridad y a través de querer conseguirla es esta relación presente, digamos, en la actualidad. Eh, después también algo que se me hace muy interesante, la producción de riqueza, es decir, el proceso de industrialización, frente a lo que él llama ahora la producción de riesgos, que denomina la modernidad. Entonces se me hace muy interesante cómo justo es la creación precisamente de estas condiciones que ahora llamamos riesgos en una etapa, que él la pone como esta etapa de la modernidad precisamente. Y bueno, al final, pues globalización, amenazas globales y supranacionales que tiene que ver con la reflexión final, que son más bien preguntas y que ojalá este, sirvan para la reflexión colectiva, acerca precisamente de esta idea de soberanía en esta condición en la que nos pone o ambiente en el que nos pone Beck con respecto a la condición de supranacionalidad o supraterritorialidad de algunos actores, como la, sobre todo las empresas transnacionales. La que sigue, por favor. Bueno, pues los casos. Eh, el primero de ellos, precisamente por andar un poco de chismoso alguna vez siguiendo este, la parte de la migración, nos enteramos que hay una zona en Nayarit que está dedicada específicamente al cultivo del tabaco. Entonces, eh, platicando con algunos compañeros, decidimos ir y sobre todo en aquel entonces documentar a través de medios audiovisuales la migración de los compañeros birráricas sobre todo, o huicholes, que viajan sobre todo de la parte de la Sierra de Nayarit, hacia eh, particularmente Santiago Ixcuintla, que es municipio de Nayarit, y donde se emplean bajo condiciones lamentables. ¿no? Que uno, esto les hablo con mediados de los 90, que por eso puse memoria, porque me hizo recordar esto el trabajo de Beck, ¿no? y que lamentablemente continúan, es decir, siguen siendo estas condiciones y también en otros lugares, Sinaloa y demás, este, lamentables. Eh, nos damos cuenta que hay un factor fundamental que tiene que ver con este impacto, hablando de los riesgos, en este caso de la salud, que tiene que ver justo con la intervención de un factor altamente tóxico, que son los plaguicidas, que hay una serie de denominaciones, hay una lista de plaguicidas prohibidos incluso a nivel internacional, 12 de los cuales se siguen utilizando sobre todo en México, dos de los cuales podemos ver incluso todavía en carteles, es su marca comercial y ni modo por el gol, Cuproquat y Paracuat se están usando todavía en algunas regiones, los he visto yo por acá en la región oriente, nororiente de Morelos todavía, y que incluso en algunos estudios se dice cómo han formado parte de este llamado agente naranja, ¿no? el que se utilizó en algunas guerras como la de Vietnam. La que sigue por favor. Entonces, bueno, esta foto es fundamental. Nos topamos a mediados de los 90 con un equipo de trabajo muy interesante, Patricia Díaz Romo y Sabuel Salinas, que forman el proyecto Huicholes y Plaguicidas. Ellos tienen, eh, a partir de esta foto, un interés particular. Encuentran a esta niña en los campos de tabaco, bebiendo de un garrafón que se ha eh, utilizado justamente para, para rociar, digamos, las, los campos de tabaco ¿no? con plaguicidas y hacen estudios y se encuentra que en la taparrosca del, del bote eh, precisamente existen eh, todavía restos de estos eh, pues tóxicos químicos y que empiezan a darse cuenta, apenas les estoy hablando por ahí como finales de los 80, que tienen eh, relación con una serie de enfermedades que se empiezan a presentar en los trabajadores agrícolas, sobre todo birráricas, huicholes que llegaban a los hospitales en Guadalajara, Jalisco. Entonces empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? Entonces eh, los conocemos, ah, gracias por pasarla, eh, bueno, eso es mediados de los 90, y eh, nos involucramos justamente con el proyecto de huicholes y plaguicidas y decidimos documentar esta migración, así es que nos vamos por allá 18, 20 horas, y perdón por lo anecdótico, pero también es parte del, del compartirles, ¿no? Eh, de pronto vamos por allá 18, 20 horas para llegar justo a la Sierra Birrárica, y de regreso justo comentando y platicando con todos los compañeros cómo era esta idea de, del tabaco y nos vamos dando cuenta que el tabaco nace con el maíz desde la perspectiva, digamos, cultural de los compañeros y que nada tenía que ver con ese tabaco que los estaba enfermando. Entonces, ah bueno, empiezan a ver algunas características interesantes, ¿no? Eh, sin embargo, les digo, empieza a haber problemas de salud, sobre todo malformaciones genéticas, algunos problemas sobre todo respiratorios, gástricos, eh, muchos de ellos lamentablemente terminan pues, en muertes, ¿no? de función de varios niños sobre todo, porque nos damos cuenta que la migración es familiar y viajan sobre todo a esta zona de Nayarit, pues el papá, la mamá, dos, tres, cuatro niños, ¿no? Eh, como las plantaciones de tabaco tienen cierta altura y hay ciertas capas en las que se tiene que cosechar, en la primera capa están los padres y entre la segunda y tercera capa van los niños en el mismo surco cosechando. Entonces eso hace que todas las familias vayan trabajando, justamente eh, en cada surco se ve una familia avanzando en este sentido. ¿no? Entonces cuando llegamos ahí nos damos cuenta efectivamente que lo que nos habían platicado los compañeros de este proyecto eh, pues lo vivimos, lo observamos, eh, lo tratamos de, digamos, platicar, de investigar con los compañeros que veníamos acompañando en, en la bajada, en la migración. Eh, don Juan y su familia, así se llama, eh, de Soquipan, una comunidad que está por allá en la Sierra de Nayarit. Y entonces al ver eh, la situación tan lamentable, de pronto hay una eh, experiencia muy, pues para mí muy triste que tiene que ver con... Eh, cómo las avionetas empiezan a rociar estos agroquímicos precisamente sin importar que las familias estén en ese proceso de cosecha, ¿no? Entonces, eh, perdón, les doy creo un poco la espalda acá. Bueno, ahí estamos. Es este, es haciendo comentario a lo que decía Daniel: es, es un buen lugar por si las dudas y aquello del riesgo, así es que por eso estoy así. Sí, exacto. Eh, bueno, entonces eh, empezamos a investigar quiénes eran los actores, ¿no? no solamente los compañeros jornaleros, sino también empezamos a darnos cuenta, tratando de seguir, digamos, la cadena productiva de este proceso y nos damos cuenta que hay también ejidatarios entre 2 y 5 hectáreas que son los que cultivan y tienen el trato directo con los eh, jornaleros agrícolas, no solamente birráricas sino también coras, mexicaneros y de otros grupos, y en otra parte, digamos, de la escala, si lo queremos ver así, están las empresas transnacionales. Eh, eso es un caso particular, ya lo decía Elsa, la doctora Elsa, en su presentación anterior, algunas de ellas, Aventis, Dupont, Bayer, Sigenta, BASF, eh, en aquel momento, ya no todas en este, pero eh, que van a tener una relación especial, ahorita les digo porque la que sigue. Bueno, por, para que vean ahí la amenazadora imagen de, de los riesgos… ¿No? Eh, bueno, en una entrevista la compañera del proyecto de Huicholes y Palagricidas Hace una propuesta, no, tiene que haber un cambio radical, dice ella Con respecto a las políticas públicas, lo cual empezamos a escuchar un poquito de la intervención anterior Y esto que permita de alguna forma pues, evadir digamos, el uso eh, a partir de restricciones y demás eh, de estos plaguicidas tan tóxicos y contaminantes y que lleva muchas consecuencias y riesgos en la salud de los compañeros jornaleros. De pronto, eh, esto se dice en el 2012 y lamentablemente todavía no sucede muchas cosas, ¿no? Eh, la que sigue, por favor. Eh, bueno, y le damos ahí la voz a Ulrich Peck. Para estos seres humanos, dice, las complejas instalaciones de las fábricas químicas con sus imponentes tubos y contenedores son solo son los símbolos del éxito. Frente a ello queda invisible la amenaza de muerte que estas instalaciones contienen. Entonces bueno, la cita creo está relacionada justo con este contexto que les estoy diciendo y entonces es perdón por compartirles este ejercicio de reflexión de Beck y justamente trasladarlo a un caso, ¿no? Entonces bueno, la que sigue eh, llegamos a un a un eh, un aspecto fundamental del reconocimiento de los actores en este proceso y nos damos cuenta que eh, hay un proceso histórico de venta, sobre todo cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se empiezan a privatizar algunas de las empresas paraestatales, una de ellas es Tabamex y eh, curiosamente la compran dos empresarios uno de ellos Alfonso Romo y el otro es Carlos Slim a través de dos eh, dos empresas, sobre todo Cigarrera la Moderna y después que ahorita les platico un poco el caso cómo deriva en otras cosas y eh, la otra es Cigatam que pertenece a Carlos Slim antes de que fuera dueño de Telmex justamente con la venta de Cigatam es como adquiere justo la, la paraestatal Telmex ¿no? eh, estas dos empresas nos damos cuenta que son las que controlan digamos o que tienen la relación directa con los ejidatarios y no necesariamente con los jornaleros agrícolas. Entonces ellos eh, argumentaban que no era eh, el caso, que ellos, como no tenían relación directa con los trabajadores, pues no era problema de ellos justamente tener que lidiar con esas consecuencias. Entonces en ese tiempo era muy lamentable poder incluso este, escuchar sus opiniones. Eh, el caso particular de Cigarrera la Moderna, lo pongo porque, pues bueno, por cuestiones obvias también, <risa> Eh, de pronto eh, nos damos cuenta que Alfonso Romo eh, es dueño de la Cigarrera La Moderna y en ese momento dueño del Grupo Pulsar, es quien vende eh, a la compañía British American Tobacco, o Tobacco eh, la empresa de Cigarrera La Moderna y con ese capital invierte en la biotecnología creando un proyecto que se llamó Seminis, que después se vende a Monsanto. Seminis tenía y pudimos por seguir andando de chismosos dos laboratorios, uno en Baja California Norte y el otro metido en la selva Lacandona, en Chiapas. Entonces, ¿a qué se dedicaba SEMINIS? Justamente a la producción de semillas y de semillas que tenían que ver con semillas que después este, sabemos que tienen esta característica de transgénica. no eh, Es tan exitoso SEMINIS, controla más del 90% de la producción de semillas que se lo vende a Monsanto y ahora es Monsanto quien justamente está pues como ya lo decían en la, en, la, en la exposición anterior, la doctora Elsa está controlando mercados impresionantes, no entre ellos el maíz, pero también otros. Entonces, bueno, eh, le puse ahí un poquito pues para dejarle la interrogante de cómo se van dando estas alianzas ¿no? empresariales, eh, justo de inversión también en capitales que tiene que ver también a veces con posiciones políticas ¿no? y que justo se aprovechan para hacer como este marco vínculo y relación, que también creo que tienen que ser parte del análisis de los factores de riesgo, ¿no? sobre todo cuando hay otros actores involucrados que tienen precisamente esa, ese impacto digamos, de los riesgos, en este caso a la salud, pues impresos ¿no? en el cuerpo. Entonces, bueno, eh, la que sigue, por favor… Y curiosamente eh, hay varios eh, eventos, así claro no son Chernóbil, pero sí afectan a comunidades locales, algunos en Tlaxcala, otros en Puebla, otros en Hidalgo, que son básicamente empresas dedicadas a la producción de estos agroquímicos. Entonces hay varios, uno es muy eh, conocido, el caso de la empresa Dragón en Izúcar de Matamoros, bueno ahí está mal escrito, Izúcar de Matamoros en Puebla, que afecta a más de mil, mil quinientas personas, ¿no? este, alrededor, trabajadores que están ahí, ahí se empieza a ver una especie de batalla local, digamos, por defender los empleos, un poco esto que dice Beck, no, de pronto se convierten en empleos, cuando en realidad pues, son también parte del proceso eh, pues, de, de creación de riesgos y de veneno para los mismos eh, trabajadores y para otros que estamos también este consumiendo algunos productos que tienen este tipo de venenos. Entonces de pronto eh, Dragón se convierte en una batalla local en la que unos defienden que la empresa no se vaya, que continúe porque es empresa 100% mexicana, dicen. Pero la otra es este aquellos que han vivido, sobre todo niños y sus hijos han tenido afectaciones a su salud, hubo algunos muertos. Entonces eso es algo que de pronto no se no se conoce mucho, pero que forma parte de este proceso, ¿no? La que sigue, por favor. Ah, y bueno, paso al siguiente caso, eso era más o menos para pintar un poquito algunas de las eh, dimensiones, digamos, de, del riesgo del que habla un poco Beck y cómo esto me llamó la atención lo que decían en la primera mesa, esta opinión técnica de los expertos, ¿no? cuando se dice eh, que no es tan lamentable que son parte de los efectos secundarios aquellos que tienen, este, digamos, el, el expertise técnico para poder de, eh, decidir o decir incluso cómo se puede solventar, digamos, este tipo de, de eventos o de acontecimientos mientras los otros, los otros sujetos están viviéndolos de una manera pues muy lamentable. ¿no? Y de pronto, pues haciendo la lectura, me acordé de otro caso, dije, ah, pues mira, de pronto esta frase también me hizo recordar un caso, una experiencia en el sur de Veracruz. ¿no? Eh, dice Beck, también los bosques están, mur están muriendo perdón, desde hace muchos siglos primero debido a su transformación en campos, luego debido a talas masivas, pero la muerte actual de los bosques sucede globalmente y en concreto como consecuencia implícita de la industrialización. Entonces, la que sigue, me acordé de un caso eh, que uh, hace un ratito estudiamos por ahí en la Sierra de Santa Marta, en el sur de Veracruz, y de cómo eh, hay un proceso, bueno, esa es la zona de la Sierra de Santa Marta, sur de Veracruz, pegada al Golfo, hay varios... Eh, pueblos originarios, nahuas, popolucas, soques, que están por esa zona pegada justo al Golfo de, este, de México y que en esta zona, precisamente una zona del trópico húmedo, es decir, de selvas altas, de pronto, eh, muy emocionado yo en aquella vez, incluso estudiante de antropología que quería ver por primera vez la selva, pues al llegar a, a gran desilusión, de pronto había lo que llaman localmente manchones de selva, es decir, de 20 hectáreas una o media hectárea estaban dedicadas a la selva, entonces era muy triste ver aquel panorama lleno de pastos y muy poca selva en la imaginación, que uno en el imaginario que uno se hace de esto. ¿no? La que sigue por favor, bueno es una foto de un compañero más actualizada que todavía continúa, digamos así es un poco el, el, la imagen de esta zona del sur, de, o la selva de los Tuxtlas en Veracruz. La que sigue por favor. Entonces, bueno, la historia un poco del proceso que se da en este lugar tiene que ver justo con el reparto agrario fuerte ya en el periodo de Cárdenas, pero también con un programa que en el periodo del presidente Ávila Camacho llama La Marcha al Mar, ¿no? Esta idea incluso de apoyar el proceso de industrialización eh, a partir de abrir o de expandir la frontera agrícola y que tenía por finalidad u objetivo principal, pues... Eh, poner a trabajar las tierras ociosas de la selva, no, es decir, esa cantidad de tierras que estaban ahí sin hacer nada, pues habría que quitarlas, habría que talarlas justo para sembrar pastos y producir la carne, la proteína animal que se necesitaba y los alimentos que en ese momento el mundo necesitaba. Entonces, bueno, es tan fuerte este proceso que se llama, en el tiempo de Díaz Ordaz, le llama él el, el sexenio ganadero, no, así lo denomina, y se crea un plan nacional ganadero. Eh, que aumenta, solo en datos de esa época, eh, de, mil, eh, de un millón 445 mil cabezas de ganado, a, en 20 años solamente, hasta 3.820.000 mil cabezas de ganado. O sea, es un, una proporción este, sumamente grande y muy impresionante. ¿La que sigue, por favor? Bueno, en eso estaba, cuando de pronto yo dije, no, pues esto fue hace mucho tiempo, no y ándele, que cuando empieza uno a ver en agosto las noticias y empieza a ver, esta es una imagen, este ah, creo que esa también es de la NASA, que tomaron algunas fotos aéreas y satelitales, no eh, que muestran justo cómo era el incendio en el Amazonas. Y una de las razones… ah, por ahí, bueno, este híjole, es muy triste verlas por mucho tiempo, pero bueno, es parte del, de la reflexión también. La que sigue, por favor. Entonces, justamente algunos de los argumentos que tenían que ver con el, el incendio del Amazonas apuntaban a algo que daba, hablando de terror, ¿verdad? Como decía el doctor Daniel, que hablaban una especie de terror climático, ¿no? Es decir, se tuvo que haber incendiado el Amazonas para abrir otra vez una frontera, sobre todo este, agrícola y ganadera, pero a la siembra también de soya, ¿no? Y de soya que sabemos en algunos estudios hablan de que es soya transgénica. Entonces. Era lamentable poder comprender cómo después de mucho tiempo, en la actualidad, esto también sucede en otras latitudes, cosa que también Beck dice, ¿no? De pronto eh, equipara este proceso del riesgo en el que todos estamos involucrados. Eh, me llama mucho la atención dos cosas. Él dice eh, el efecto boomerang, es decir, pareciera ser que esto no repercute con nada, y sin embargo las declaraciones del presidente de Brasil, ¿no? Eh, si quieres pasarle a la siguiente... Eh, la Amazonía no es patrimonio de la humanidad, no son los pulmones de la tierra. ¿no? O sea, eh, no está siendo devastada ni está siendo consumida por el fuego. Bueno, quién sabe qué estaba viendo, pero <ríe> era algo que él opinaba. ¿no? La que sigue. Entonces, en ese sentido, un poco ya para ir cerrando, eh, me llaman la atención varias cosas eh, justo en la propuesta del autor. La primera es esta condición de supraterritorialidad, de la modernidad y de la, de la producción de riesgos. no. Es decir, estamos en esta posibilidad que va más allá de los estados nacionales, en el otro texto habla cómo los estados nacionales son una especie de bisagra, diría yo, eh, que todavía operan en las condiciones locales, para que justo esas condiciones supraterritoriales, eh, en actores como las empresas transnacionales, pues tienen condiciones locales que necesitan para poder actuar en esto. Eh, me preguntaba si supraterritorialidad o globalización también, soberanía y autonomía, Dejamos de lado un poco eso también cuando hay actores que están, digamos, en esa discusión. ¿no? Eh, y otra cosa que me llamaba mucho la atención era quienes, ya lo decía un poco la doctora Elsa, quienes administran muy entre comillas estos riesgos. no Pareciera ser que una empresa se puede ir y de pronto toda esta devastación ecológica o de impacto en la salud tienen que pasar por esta situación donde los actores locales son los que tienen que resolverlo. Entonces, ahí hay algo que se me, me llama mucho la atención. ¿no? Y, eh, por otro lado, una, un término que no me gusta mucho, la verdad, y lo pongo entre comillas y creo que se ha abusado de él, si existe, porque dejara, deja ver un poco entre líneas el texto, que también hay una especie de resiliencia social. ¿no? Uy, ¿y eso que es? Ante el embate de tales consecuencias medioambientales y de salud, yo diría más bien hay una especie de cinismo, ¿no? una, una complicidad a partir de la cual diversos actores en condiciones sobre todo locales, que es un poco la experiencia que les trato de compartir, tiene que ver con esta eh, incorporación de los riesgos, pero además de solventarlos ¿no? por ellos mismos, sin que otros estén involucrados necesariamente en esa solución. Entonces yo no sé si eso hay que llamarles resiliencia, ¿no? de pronto pareciera ser un poco cínico y el papel del Estado Nacional bueno como mediador entre las empresas transnacionales y los actores locales regionales. Y bueno, eso es un poco parte del ejercicio que les quería compartir. Muchas gracias. Bien, siguiendo la mecánica que se ha pensado para estas mesas, ahora es cuando es el tiempo de hacer las preguntas... Que, eh, ...que se generaron en las tres presentaciones... ...sí decir que ha sido extraordinariamente enriquecedor... ...escuchar todo esto... ...sobre todo que siendo sinceros... ...cuando vemos este, sociedades del riesgo... para muchos andábamos por ahí... ...pero no exactamente ahí... ...y entonces nos abalanzamos a tratar de entender... ...para ajustar nuestras exposiciones a esto... ¿no? Eh, ...yo creo que nos están dando muchos elementos... Déjeme mencionar tres cosas nada más de lo que de lo que hemos oído hoy. Y es, eh, en la cuestión primera, que se que fue to, una excelente disertación sobre eh, me, eh, metodología y, y teoría acerca del concepto y sus y, y conceptos derivados, etcétera, y con lo que eh, escuché anteriormente, es, ¿hasta dónde estamos forzando un concepto más allá de las posibilidades de un concepto que a un nivel es abstracto y, y, creemos, y queremos que nos retrate con, eh, la diversidad de lo que se está eh, de, tratando, eh, digamos, en ese en ese, en ese tema. ¿verdad? Creo que siempre es un dilema lo que, eh, esta situación, pero <coughs> creo que sí si es, este, eh, no, a, a todos creo que nos ha impulsado a, a entender y a tratar de, de seguir de, de, de, como esta, como esta, esta exposición. Eh, las otras dos exposiciones de... De, del maíz verdad, este como un ejemplo de riesgo y vulnerabilidad y etcétera eh, yo también eh, diría ahí el maíz también nos da el aspecto cultural que hay respecto de las comunidades campesinas, indígenas respecto al maíz que es, es un ente vivo, es un ente que hay que respetar es un ente que no se puede moler después de las siete de la noche en algunas partes porque el maíz son elementos que creo que deberían de estar en los libros de texto de los de, de, de primaria, donde está ética y donde están ciencias sociales, entender que hay otras maneras de entender la naturaleza, y sobre todo, no, no, que, no que vayan a hacer un ritual, ni mucho menos, pero que entiendan que hay respeto, que, que el respeto es una cuestión muy, muy, muy importante. En, en, eh, en cuanto a eh, la última ponencia también, del compañero Castellanos, muy, muy interesante y luego le surgió desde cuándo hay este eh, eh, desarrollo a partir de una afectación terrible a ciertas eh, eh, po poblaciones, ciertas colectividades. Mejor, John Murra platicaba que en el Perú en el siglo XVI se hicieron haciendas de, de, para producir cocaína, bueno, pues, la hoja de coca, perdón, la hoja de coca, y que el rey prohibió esas haciendas porque era de una toxicidad enorme la que estaban generando este, este proceso de producción, que había muchos muertos, ¿no? y el rey tuvo, eh, bueno, por decreto, no sé si lo, si lo eh, obedecieron o no, no pero llegó hasta ese, hasta ese punto, y ahora tenemos aquí cosas tan extraordinarias, bueno, extraordinariamente terribles, como por ejemplo eh, cuando entró el jitomate a Morelos, Después de unos años, la incidencia de los pueblos que íbamos es incidencia en leucemia, en leucemia y sobre todo de niños, por toda esta práctica. De sin, sin eh, Bueno, ya todos eh, conocemos cómo, cómo está. Eh, la, las, las minas de, eh, de, de Autlán, de la sierra norte, de, de, de, perdón, de la sierra hidalguense, están vertiendo contaminantes todo el tiempo y la única. Eh, por ejemplo, en los 80, cuando estuvimos ahí, el único que tenía que decir si sí o si no seguían, eran los caciques. Hay un sistema ahí de caciques que son los que deciden qué entra y qué no entra, qué se hace y qué no se hace. Digamos, ¿no? Son realidades, además, que yo no sé si a lo mejor un solo concepto alcanza a abarcarnos o tenemos que pensar en, en, en alguna otra forma. Bueno, y, y, eh, vamos a abrir para que sus preguntas, sus comentarios los hagan. Tenemos media hora, entonces este, gracias a los compañeros que se ajustaron muy muy bien a su tiempo. Entonces, por favor, los que eh, tengan algún comentario o alguna pregunta, por favor a este Kim. Muchísimas gracias por todas sus presentaciones, los felicito yo quisiera seguir un poco eh, con la misma idea de, de lo que nos han venido también trabajando, bueno, me hace pensar desde la primera mesa en esta segunda mesa y eh, hacia el final Alex uh, usaba una, eh, habría una pregunta que creo que nos puede justamente ayudar, o a mí por lo menos me ayuda a, a ligar lo que es hay, eh, digamos, ¿quién, quién ¿Quién gana con la administración del riesgo? ¿no? O sea, creo que aquí eh, nuevamente está, está muy presente lo que nos ha venido comentando sobre la, sobre la inseguridad hídrica, por ejemplo, ¿no? Es cómo se va construyendo y cómo se, eh, digamos, cómo lo que no se dice es qué hay que hacer para, para que ya no estemos inseguros, ¿no? Y inmediatamente vienen las propuestas como esa de de comprar seguros, por ejemplo, <risa> eh, y otro tipo, digamos, de, de políticas y de medidas mucho más, más, más peligrosas, pero que finalmente hace que nosotros vayamos, digamos, como sociedad mirando hacia donde se nos dice que hay que mirar y enfocarnos ahí en función de ver ahí los peligros, digamos, no y no ver de repente los peligros que objetivamente está causando otra serie, digamos, como de, de devastaciones como muy concretas sobre, sobre nuestro medio y sobre nuestras personas. Entonces, ahí eh, justamente eh, me hiciste recordar mucho, eh, Alex, eh, trabajando con Samuel Salinas, que, con quien estaba yo también trabajando años después de ti, íbamos eh, junto con Norma del Río del Programa Infancia de la UAM a eh, la discusión sobre las pláticas de la salud infantil en mesas con México, Estados Unidos, Canadá del TLC y entonces ella, eh, Norma del Río, había sido invitada para, eh, como miembro digamos del Programa Infancia con reconocimiento UNICEF y el, el tema que urgía a Estados Unidos era el tema que quería poner al principio de la agenda y era un problema que era un problema de ellos, no un problema de nuestros niños, ¿no? Y cuando justamente, eh, como nosotros veníamos a, eh, tratando el problema de los niños jornaleros, planteábamos el problema de que se prohibieran los agroquímicos, que era una razón más, digamos, para erradicar el uso de agroquímicos, parecía que estábamos hablando de la vaca en la luna, ¿no? Entonces, esto es, digamos, parte un poco de, de decir lo que visibilizamos y lo que invisibilizamos al hacer esta administración del riesgo, y creo que es algo que, que me gustaría eh, también con escuchar su, su opinión. Y esto es un punto. Y otro punto que está sin duda ligado con esto, porque finalmente es todo un problema, una agenda política, es eh, algo que me, que me parece que, que es permanentemente... Eh, contradictorio y que no siempre uno cae en cuenta, o yo por lo menos no, no, no caigo en cuenta que es de un lado unas, una sociedad o un discurso o unas narrativas que construyen el, el, el, el, el temor el miedo ¿no? a la incertidumbre y por otro lado un discurso que este, que pondera enaltece la flexibilidad y la capacidad de moverse en situaciones inseguras. Esta es una cuestión que parece contradictoria, pero cuando hablábamos justamente de los, la temática de, de que tengo que leer a, a Mancini, ¿no? de, de la desprotección social, es, es, va por ahí un poco también. no Ahora ya to todos estamos en un mercado del trabajo totalmente desregulado. Y, y, y supuestamente esta es una virtud. Bueno, disculpa, no, no, perdón, error mío, este, tenemos 10 minutos. Ay, no, tú me dijiste ya no. ahora. Ya se acabó. Vamos, vamos. Gracias, voy a tratar de ser muy breve. En la impresión que me deja la mesa, y anexándola a la anterior y lo que comenta la doctora, me parece muy interesante y quizá un poco dando respuesta eh, provisional al, al planteamiento que decía el doctor Moraita... ...sobre si el riesgo es o no el, el tema principal. Creo que en este caso se alcanza a ver que sí, porque ahí está, justo por lo que presentaron, esta doble eh, moral en las la especificaciones del riesgo. Por un lado, nos dicen, hay inseguridad hídrica, es un problema de seguridad nacional... Mientras estamos viendo cómo se consume la botella de agua, eh, no estamos viendo lo que está sucediendo con el maíz, no estamos viendo lo que está sucediendo en las selvas y con la contaminación. Entonces se ve claramente esta, un poco como las películas de Chaplin, que dice, mira ahí, y en lo que voltea le pega el puñetazo, nos tienen agarrados de esa manera. Y por otro lado, la, eh, cómo se articula esto a un nivel eh, micro, a un nivel subjetivo, yo he estado trabajando con el riesgo de lo del terremoto en la zona de Guayapan y de Tetela del Volcán y he encontrado que la preocupación principal de la gente no es tanto, aunque han tenido que resolverlo, pero el día a día es nuevamente la inseguridad, la inseguridad pública. Y se empieza a articular argumentos que son eh, fortalecidos también por instancias gubernamentales o por instituciones eh, la gente se ha organizado contra la inseguridad por medio de eh, patrullas ciudadanas y muchos me decían, eh, el problema son los derechos humanos, nosotros no podemos agarrar a los criminales y darles en la torre. Nosotros lo hacemos, pero no podemos. Sin embargo, había gente eh, ya en el gobierno eh, estatal y municipal que decía, sí, es que los, los eh, derechos humanos nos tienen agarradas las manos. Y entonces se empieza a articular una eh, perversión del derecho, una perversión de eh, la convivencia social, porque están estos eh, manotazos, decía yo, como al estilo de Chaplin, mira, por ahí está una inseguridad terrible, tenemos que actuar más allá de cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante recuperar estas narrativas a nivel micro, que como lo exponía muy bien el doctor Castellanos, se van articulando paso a pasito por una serie de caminos conocidos, o no tan conocidos, pero que se pueden rastrear hasta un nivel macro. Creo que por ahí va. Bueno, eh, tomando más o menos el comentario del compañero, por lo que preguntaba y comentaba también Kim, eh, eh, quiero referirme en específico a este objeto que tengo aquí enfrente. Y es, eh, México es el primer consumidor de agua embotellada en el mundo. ¿no? Eso es, eso es eh, lamentable y terrible. ¿no? Cuando éramos el, el, creo que éramos el tercer con, con, eh, consumidor de refresco en el mundo, fue hace en los 90, me parece, ¿no? Ahora ya alcanzamos el primer lugar con este objeto que está aquí, esta espantosa cosa que tengo aquí, ¿no? Eh, y lo que quiero eh, decir en relación con esto es que precisamente eh, surge el, eh, la comercialización del agua embotellada por la duda de si el agua que llega a nuestras casas es potable o no. ¿No? Entonces, eh, bueno, muchas veces la Comisión Nacional del Agua eh, y varios eh, comisiones de... Organismos operadores de agua potable en diferentes estados han dicho de la precariedad de las líneas de conducción. Ya han hablado de las fugas, ya han hablado de todo esto. Aquí en Cuernavaca yo sé de un caso muy cercano en el que sale hasta hierbitas del, del, del agua potable, de lo que se llama agua potable. ¿no? bueno. Entonces, por un lado tenemos eso que ha sido una, una inseguridad. Basada en hechos reales, por supuesto. Si uno abre el agua, tomas el agua del, del, del grifo y te enfermas, pues bueno, pues estás este, por experiencia propia, eh, estás viendo que el agua no, es, no está bien. Aprovechando ese, esa percepción generalizada y los datos que ha dado la Comisión Nacional del Agua y los diferentes organismos operadores de diferentes estados en México, pues es que se dio la proliferación de, esta, de este objeto que está aquí, ¿no? Este y es una forma de administrar el riesgo precisamente eso ¿no? eh, tenemos muchas otras alternativas antes de, de, to, de entre tomar el agua del grifo directamente a comprar una cosa de estas, tenemos filtros de carbón, tenemos tecnologías solares, tenemos tecnologías de luz ultravioleta, tenemos lo famoso que usaban las abuelitas el hervir el agua ¿no? y que y, o la cloración también ¿no? es decir, tenemos varias alternativas la más sencilla y la más fácil es esta ir a la tienda y comprar nuestra botellita de agua que ahora cuesta cada vez menos ¿no? esta pues ha de haber costado ahorita sí, ¿no? tres pesos no No sé qué marca sea porque tuvieron a bien quitarle, quitarle la, la etiqueta pero eso me lleva también a la otra parte a la parte de la perversión y de los derechos humanos Ustedes saben que desde el 2012 en la Constitución Mexicana ya aparece el derecho humano al agua, en el artículo cuarto. ¿no? Bueno, hay cuatro dimensiones que deben cubrirse entre eh, del derecho humano al agua en México. Y con esto voy a terminar porque ya no tenemos tiempo. Pero dos al menos. Una es la asequibilidad, es decir, la facilidad que yo tenga de hacerme del agua. ¿no? Y dos, el precio. ¿Sí? si yo tengo botellitas que me las pueden llevar ahora en una camioneta a mi casa directamente a la puerta de mi casa estamos hablando de asequibilidad no estamos cumpliendo un derecho humano y si hablamos del precio si esto me cuesta tres pesos pues estamos hablando de que estamos de que las empresas embotelladoras de agua están atendiendo el derecho humano al agua así de terrible está la situación Bueno, pues agradezco a los participantes, pues verdad, se han seguido tan enriquecedoras aportaciones. La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos otorga las constancias a la doctora Elsa Guzmán, al doctor Daniel Murillo, y al doctor Alex Román Castellanos. Gracias. gracias. Bueno, con esto cerramos esta mesa y va a haber un, eh, un receso. De...